Nadie escucha a los viejos. Nos empujan a la prisión de la soledad. Y nuestro único alimento es el recuerdo. ¿Y cuántos años tienes, abuelo? Ah, no sé. No me acuerdo. Me cuesta re Ya no puedo entender todo lo que sucede. ¿Y cómo era antes, abuelo? <risa> bueno, al principio las cosas comenzaron a oscuras, como empiezan todas las cosas. Fue en el octavo día cuando Dios quiso perfeccionar su propia belleza, como si estuviese jugando en infantil diversión. Provocó un remesón de soles y una tormenta de lunas, llenó el espacio de rumores, rompiendo el silencio prolongado de la nada absoluta. día dibujó suavemente con los dedos el aliento y la sonrisa sopló contra los montes altos y los hizo islas pequeñas aspiró la lluvia devolviendo nieve abrió valles canales y ríos también hizo estrechos lagunas y fiordos en la inexplicable estructura del tiempo fue en el octavo día que el Señor se asombró de su creación porque logró el milagro perfecto del universo austral. la rompiendo Tierra, ya no basta con la lluvia, la humedad ni el temporal. No es suficiente la belleza que el divino aliento plasmó. Se necesita ahora el riego del sudor, el arado de los músculos. Pampa, ya no basta con el viento. Debes recibir el puño sembrador, el coraje, la presencia del impulso creador. Tierra, Pampa. Abre tu seno al hombre y recibe de él la tremenda decisión de sus manos». Ya sin miedo, por el asombro primitivo, el hombre hundió sus puños en la bravura de la tierra, resquebrajo su corteza helada, tratando de llegar al enigma de la entraña. Fue entonces que descubrió la verdad de sus manos y quiso multiplicarlas. Lanzó un grito de compañía, buscando la unidad de los sudores, e invitó a su hermano, a compartir juntos la tierra hostil, la semilla y el arado, la sinfonía del principio. Alargada estepa de silencios estallaron los furores creativos. Hombres con las manos fundidas recogieron del ambiente lo que la tierra ofrecía. El comienzo solidario fue saludado por el murmullo de las olas sin rocas en señal de respeto. Se arrodilló la mata, se agazapó el puma y floreció el roble. Olvidado los cansancios, reprimido los tormentos, con ganas llenas de ganas hicieron la casa. Hoy segundo Pérez inaugura propiedad Vamos a comerle cordero, vamos a brindar No se me achique compadre, que la lluvia pasará Va a estar en la María, la casita y Trinidad Todos los vecinos para ir a celebrar Vamos a comer cazuela, vamos a comer empanada, no se me achique compadre que la lluvia pasará. Oh. gran alegría fue tener la casa. Y así comenzamos, forzando los músculos, compartiendo temores. Éramos gente, venía de muchas partes, y a veces nos daba tristeza y recordar el pueblo, los amigos, en fin. Todo lo que habíamos dejado. Pero la generosidad de esta tierra nos ayudó a perder la nostalgia. Y la fortaleza de nuestras mujeres, nos hizo mantenernos firmes. ¿Y qué hacía la abuela? La abuela. La abuela. Qué gran mujer era la abuela. La abuela, hija, estaba allí a mi lado. Trabajaba conmigo codo a codo. Participaba de mis penas y alegría. Sabía de mis sueños y realidades. Eran días duros, pero ella sabía ablandarlos con su sonrisa. A veces también con lágrimas. Los silencios cambiaba por palabras justas. La abuela, hija. Era mi mujer. La de ayer y la de siempre. Aunque hoy ya no esté con nosotros. natural dolor con las manos crispadas y los labios mordidos sujetando un grito de un profundo amor ella se prolongó como María la de Jesús en las horas sin relojes se le bordó la alegría del bendito presente el vientre puro entregó. La tierra tiene sus leyes. El pan será ganado con el sudor de la frente, con el dolor de las manos y el tiritar de los cuerpos. Entonces el hombre padre cavila. A solas mira horizontes y escudrilla lejanías. Oye el grito de la pampa con rumores de tesoros. Y parte tras las majadas, las boletas y el carbón. Quiere suavizar al hijo la senda que él recorrió. Let's yeah. do yeah. En la infinita estepa ventisquera la soledad siempre es más sola y la nostalgia más fuerte. El hijo crece tranquilo al desvelo de su madre que encuentra palabras justas para explicar las ausencias. La noche viste con viento los recuerdos avivados y el lecho clama presencia por el amor que está lejos. Cómo se alargan las horas y en tormento se convierte la tristeza de esperar. Tiempos separados. Sufrió mucho esperándome. Yo también, por las noches, agitaba en mi pecho un profundo grito de soledad. Pero al amanecer, nuevamente estábamos en la pampa recogiendo sus ofrendas. Había mucho: oro, carbón, nutrias, bosques. Lobos, muchos, todo estaba ahí. Lo único que había que hacer era trabajar con fe, con esperanza y lucimos. Al fin regresábamos a casa llenos de alegría, repletos de mieses. Nuestros cansancios quedaban no olvidados. Tras ausencia de bebidas. Fue entonces cuando hicimos la escuela, la iglesia y nació el pueblo. Con un profundo respeto y el orgullo en alto, no nos dimos ni cuenta cuando el pueblo fue ciudadano. Abuelo, ¿tú hiciste esta casa? La hicimos entre bullos. ¿Y quién plantó ese árbol? Ah, no sé. No me acuerdo. Me cuesta recordar, mi alma está... Ya no puedo entender Todo lo que sucede Abuelo, ¿tú eras ovejero? Así es ¿Y también sacaste oro? Yo trabajé en muchas cosas, hijo La tierra me obligó a trabajar sin Tua, pero no olvides tú lo que puede daré. No te olvides nunca de esto, antes que tú hubo mucho sacrificio, todo lo que tienes ahora es porque mire de manos se hundieron de la fortaleza de la tierra, rompiendo el hielo y desafiando el frío. Mira mis manos. Estas notas de trabajo Llegas de tiempo Mi rostro hoy apagado Una vez tuvo luz Y mi cuerpo ahora torcido Resistió los vientos y la lluvia Nada fue fácil Pero lo hicimos poco a poco, contando tantos humores, entrelazando deseos, cultivando esperanza, hijo mío, podrán hacer muchas máquinas ruidosas, y el espacio podrá llenarse de hojalatas, pero las manos del hombre, entrarán siempre hundidas en las entrañas de la tierra, buscando, luchando, Haciendo, yo sé que muy pronto bajaré esa entraña en una caja de madera pero la romperé y te haré alimento para nutrir tus raíces, con el soplo de mi aliento crecerás, serás fuerte y le entregarás a tus hijos mi testamento, le dirás que nunca abandonen esta tierra porque ella los necesita. Queda todavía mucho por hacer. Y la papa sigue manteniendo tesoros escondidos. Cuando ya no esté Y comiences a ver mi voto en la nieve. En las calles. En el campo. En el mar. Es porque ya eres un hombre. Ya eres el pionero de mi gente. Entonces tomarás el timón, cabalgarás cada bien chancheras pagadas, sembrarás en con deseos y abrirán los siglos del futuro. No lo olvides nunca, hijo. No lo olvides nunca.